El reloj del fin del mundo es un concepto creado por científicos en 1947 como una manera de medir el nivel de riesgo que enfrenta la humanidad en relación con el fin del mundo. Se basa en la idea de que cuando las manecillas del reloj lleguen a las 12, significará que ha llegado el fin. Inicialmente, el reloj solo tenía en cuenta los riesgos de una guerra nuclear, pero con el tiempo se han añadido otras variables como el cambio climático y otras catástrofes que también pueden llevar a la destrucción de la humanidad. A lo largo de su historia, las manecillas del reloj han sido ajustadas en más de 20 ocasiones, reflejando la preocupación de los científicos por el peligro de conflictos nucleares durante la Guerra Fría. En enero de 2017, el reloj se puso a solo 3 minutos de la medianoche, lo que indica un alto nivel de riesgo para la humanidad. En enero de 2021, el reloj volvió a bajar 100 segundos, y se espera que en la próxima actualización en enero de 2023 el reloj esté muy cerca de marcar las 12 de la medianoche. Dale me gusta, comparte con tus amigos, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y quédate hasta el final del video. ¿Cómo funciona el reloj del fin del mundo? Se avecina un cambio trascendental en enero, las manecillas del reloj son ajustadas partiendo de que las 12 significaría la llegada del fin del mundo. La ubicación de las manecillas refleja la preocupación de los científicos con el presente de la humanidad. Los científicos también intentan predecir en qué momento llegará el final del planeta Tierra, como es conocido. Uno de los medios por el que la humanidad puede ser destruida son las armas nucleares, ya que debido a su poder, son capaces de destruir naciones enteras. Con el fin de mostrar que tan cerca está la humanidad de la destrucción, en 1947 un grupo de científicos creó el Doomsday Clock o reloj del apocalipsis. Este marcará el tiempo hipotético que falte para las 12. En el momento que se marque dicha hora significará que llegó el momento del fin. Este reloj al comienzo solo tenía en cuenta los riesgos de una guerra nuclear. Sin embargo, con el paso de los tiempos se le han añadido variables como el cambio climático y otras catástrofes que acercarían a la humanidad a su final. Las manecillas del reloj han sido ajustadas en más de 20 ocasiones, con márgenes de 2 a 17 minutos, los cuales reflejan la preocupación de los científicos que lo concibieron ante el peligro de un conflicto nuclear al inicio de la Guerra Fría. En 1949, con el primer ensayo nuclear de la Unión Soviética, las manecillas empezaron a moverse hacia el punto final. El reloj fue diseñado por la pintora martel Langsdorf, esposa del físico del proyecto Manhattan Alexander Langsdorf, y en su primera aparición en la portada del boletín marcaba 7 minutos para la medianoche. En 1991, con el fin de la Guerra Fría y nuevos acuerdos de reducción de armas entre Washington D.C. y Moscú, el reloj alcanzó su mayor distancia de la hora final, 17 minutos. Durante gran parte del tiempo desde que ser puesto en funcionamiento, este reloj ha estado a más de 5 minutos de marcar las 12, hecho que generaría tranquilidad en los amantes de la ciencia. Sin embargo, en enero del 2017 este se puso a tan solo 3 minutos de la medianoche. En enero del 2021 volvió a bajar 100 segundos. Cuando se realizó dicha actualización la invasión de Rusia a Ucrania no era más que una amenaza, por lo que dicho episodio aún no se ve reflejado en el reloj. Tras meses de guerra en Ucrania, plagado de amenazas sobre el uso de armas nucleares entre potencias, sumado a las cifras desalentadoras del calentamiento global, parece que en la próxima actualización el reloj podría quedar muy cerca de marcar las 12 de la medianoche. La tercera semana de enero del 2023 el mundo estará expectante a la hora que señalará el reloj del apocalipsis cuando los científicos den a conocer su actualización. Stephen Hawking y el fin del mundo A pesar de que Hawking partió de este mundo el 14 de marzo de 2018, su legado en términos de argumentación teórica y relativista sigue presente en la sociedad actual, y más aún con los sucesos que la humanidad ha venido experimentando, como la aparición del nuevo coronavirus y el conflicto que tiene en vilo al mundo por la invasión de Rusia a Ucrania. A largo plazo, estoy más preocupado por la biología. Las armas nucleares necesitan grandes instalaciones, pero la ingeniería genética puede hacerse en un laboratorio pequeño no puedes regular cada laboratorio del mundo. El peligro es que, por accidente o por diseño, creemos un virus que nos destruya", dijo en su momento. Para Hawking, con el paso del tiempo pueden surgir virus agresivos, algo que sí ha pasado con el contagio masivo de la COVID-19. No obstante, aquí hay una disputa en términos de adaptación a las enfermedades del cuerpo, pues aunque muchos sustentan que el ser humano puede incorporarse a un nuevo entorno, el teórico y relativista mencionó en FireWire, en vida, que las nuevas mutaciones serán cada vez más difíciles de asimilar para los seres humanos. Y en mayo de 2014, Hawking, junto con otros tres científicos, manifestó que la inteligencia artificial podría catalogarse como el fin de la raza humana. Por medio de una entrevista con la BBC, el también cosmólogo dijo que al haber robots, las máquinas podrían llegar a tomar el control y rediseñarse a sí mismos para derrotar a los humanos. Señales del fin, que mueven las manecillas del reloj según la Biblia. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan sobre las diferentes señales que veremos al final de los tiempos. De hecho, hay un libro profético en la Biblia, el Apocalipsis, que habla con detalle sobre este tema. En Mateo 24, 14, Jesús está hablando con sus discípulos sobre las señales del fin y ahí encontramos un buen resumen de aquello en lo que debemos fijarnos. Jesús menciona las 10 señales que encontramos a continuación. 1. Falsos maestros, falsos cristos. Mateo 24 en 5 habla de algunos que anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es importante saber que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá y será algo repentino. 2. Guerras y amenazas de guerra. Habrá muchas guerras, más que lo que hemos observado jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. 3. Hambre y terremotos se extenderá por todas partes el hambre debido a las guerras, al aumento de los desastres naturales, terremotos, huracanes, y a los efectos del maltrato de la naturaleza. 4. Persecución y odio contra los cristianos. Muchos perderán la vida solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. 5. Muchos abandonarán la fe. Habrá personas que no soportarán el rechazo y odio contra ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas o corrientes más aceptadas por la sociedad. 6. Traición y odio. No habrá lealtad. Cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. El odio será más que evidente. 7. Falsos profetas que engañarán a muchos. Surgirán todo tipo de doctrinas que apelarán a la gente y muchos las aceptarán y seguirán. 8. Gran maldad. Las acciones malignas e injustas se extenderán. Habrá gran cantidad de personas sin escrúpulos ni remordimiento que les impidan causar daño a otras personas. 9. Poco amor. Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar de los demás. 10. Expansión del Evangelio por todo el mundo. Se predicará el Evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del Evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que hay alrededor del mundo, y entonces vendrá el fin. Mateo 2.4.1.4. ¿Cómo me preparo? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. 1 Juan 1.9. Si no tienes certeza de salvación, ahora es un buen momento para acercarte a Dios y pedir que perdone tus pecados. Él está esperando como Padre amoroso que es y que anhela la reconciliación con sus hijos. Pon tu fe en Él, acepta su perdón y comienza a vivir una vida de obediencia y servicio a Dios. ¿Cómo recibir el perdón de Dios? Cuando tenemos nuestra fe puesta en Jesús, no hay razón por la que debamos temer al futuro. Pase lo que pase, sabemos que estamos a salvo en los brazos fuertes y amorosos de nuestro Padre. Nada ni nadie nos arrebatará de Él, estamos seguros.